¿Cómo están? ¿No? Estamos en un nuevo video con el señor Emi. ¿Cómo está Joven? Hola. Bueno, hoy vamos a pues, subir una montaña, ¿cómo ves? No, se llama Steps XT. ¿Cómo, cómo que significa? ¿Qué facha me veo, gente? Bueno, vamos. Estamos en un lugar raro. Ahorita te viendo la Muy bien. Es tuyo. me estoy Sorry. tu escalera. ¿Cómo te la hago en mi escalera? ¿Cómo le hago para sostener mi escalera? Le das clic a la escalera. la escalera. ya le di clic. No, primero al.. Ajá. Agarras la escalera. Y la le das clic para ponerla. Ahí está. ¿La viste? Ah, ya. si no me estás a ver un buen video tu sacrifica música clásica oh oh se cayó oh la, o sea. oh oh no oh no sí. oh si sí. oh si oh Oh no. Se le cae. Oh. A poco de morir. Uy uy, lo tengo que estar <ríe> bien rápido. Supo cuidadosamente porque si sí, no. Escalera Pues está acá conmigo Se va a comprar los tíos de No, pues de una vez les digo Suscríbanse porque eso ya fueron una hora Así quise Uy, um, Emi Su Que no vino Emi Ahora Emi si está triste, no vino Sí, sí, sí. Emi no va a volver. Dale like o si no eh, Emi no va a volver a hacer cosas. Adiós. <risa> y hasta la próxima.